Vamos a hacer los huecos aquí En cada esquinita Y listo amigos, he terminado de templar todo lo que es la malla o el alambre Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy voy a hacer un, un cerco para los pollos ya que los pollos se hacen más grandes y más dañinos están indo a raspar aquí en las papas y a raspar en el terreno de los vecinos y además se están perdiendo por eso voy a hacer un, lo que es un cerco para que encerrar aquí a los pollos y que no, que no se pierdan y más que todo que salgan así y que coman para aquí la hierba o el maluchillo que botamos. Así que, acompáñenme. Este cerco es lo que voy a poner ahí encerrando a los pollos. Este como verán está un poco dañado, un poco viejo. Es por lo que teníamos botar en, en la casa de Degan. Y aprovechando que está de Ghan, voy, a, voy a coger este y voy a hacer el cerco para reutilizar y no desperdiciar y ahora voy a cortar los palos para separar el alambre eh, el largo del palo, del palo va a ser unos dos metros para que los pollos no salten <risa> y se vayan volando <risa> Ya está listos los cuatro palos para cada esquina y ahora falta hacer los huecos en, en donde voy a ir puesto los palos, vamos a hacer eso, Ahí sí. vamos a hacer los huecos aquí en cada esquinita y justo se nos cae una lluvia que ya no podemos seguir haciendo el trabajo porque ya está empezando a llover duro, pues Esperemos a que calme el llover para seguir trabajando. Listo, amigos, hemos terminado de hacer los huecos. Ahora, a enterrar los palos. Ahí, ahí. Para que no mueva, ponemos tierrita y tacuñamos bien que quede fijo el palo. Con otro palito, aplastamos la tierra. Aplastamos la tierra. Aumentamos más tierra porque todavía falta. Eso. Y listo, ya están los postes bien enterrados, solo falta traer la malla y alambrar, así que vamos a traer la mallita. Como bien, ya he terminado de envolver todo lo que es el, el área donde van a quedar los pollos. Y listo amigos, he terminado de templar todo lo que es el, la malla o el alambre y por cierto también le puse estos, estos palitos aquí para, que, para fijar más el palo que no se mueva porque al momento de estirar la malla se estaba empezando a mover y a, y a caer y lo único que me faltó es la puerta, este para entrar y salir, bueno este ya lo hacemos aquí rapidito para entrar y salir. Listo, amigos, he terminado de hacer lo que es la, la gotita. No le pongo bien puesto, por lo que a tener mucho movimiento, como vamos a estar abre y cierra, se va a quebrar tan muy pronto este alambre. Además ya está viejo. Por eso le hago así, sencillito, para llegar y pasar y que salgan los pollos. Por eso está así normal, sencillo. Pero ya está para que los pollos no se salgan. Ahí sí, los pollos van a quedar bien encerrados. Que no salgan a hacer daño. Pollos viejos. Son para creen huevo. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido este video. Espero les haya gustado este pequeño coral para mis pollos. Y nos vemos en la próxima. Chao.